Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Vete Romelito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queráis mirar. Hoy os voy a mostrar cómo podéis ganar un extra de unos 100 dólares semanales o más con este método de anuncios gratuitos. Vamos a usar anuncios gratuitos, pero no es lo que hemos visto hasta ahora. No son anuncios clasificados. Es otro tipo de anuncios gratuitos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 que promover y que nos pague bien. En este caso, yo voy a buscar una oferta de Clickbank porque la voy a hacer para público anglo. Estos anuncios de los que te estoy hablando son con público anglo. Por lo tanto, las ofertas tienen que ser para este tipo de público. Me voy a ir a Clickbank. Si no tienes cuenta, ábrete una. Es muy sencillito. Está disponible para casi todos los países. Creo que no está en Venezuela, en Cuba en Nicaragua, pero en todos los demás sí. Bueno, voy a irme a Clickbank ahora mismo. Esto es Clickbank, ¿ves? Clickbank, el Marketplace de Clickbank. Le voy a dar clic al Marketplace. Y dentro del Marketplace yo me voy a ir, ¿ves? Aquí están todas las categorías. Le voy a dar a la que se llama e-business and y marketing. Le doy clic a esta categoría. Y business. Y, y marketing. Y aquí tengo varias ofertas que son súper buenas. Esta, por ejemplo, Get Paid to Use Facebook, Twitter and YouTube. Es muy buena. Yo la consideraría. Es la primera, además. Luego está el Live Chat Jobs, que también es súper buena. Y mira lo que paga. 84. Y esta, 38. Y por último, tenemos writeupreviews.com, que es que te pagan por revisar aplicaciones en tu teléfono. Esto está súper genial. Todo el mundo tenemos teléfonos y nos gusta probar aplicaciones. Entonces, aquí esta oferta nos paga 43 dolaritos. Quiero que veas esto: las estadísticas. La conversión inicial es de 23 dólares, pero tiene un recurrente de 31 dólares. Está súper bien. La gravedad es de 67, no está mal, está muy bien. Esta tiene más gravedad, paga muchísimo más, pero la conversión inicial es de solo 7 dolaritos, no está mal. Y luego los reveals de 45, genial, a mí me gusta mucho, 117 puntos de gravedad. Y esta es la que mejor paga. Pero ahora mismo eh, Facebook con todo lo que está pasando con el meta, con la bolsa, con todos los ajustes que está haciendo ha bajado un poquitín. Así que esta la voy a dejar de momento y me voy a centrar en esta que es B de, de revisiones de aplicaciones para generar ingresos. De todas maneras estas tres son del mismo productor. Lo vamos a ver ahora pero son del mismo productor. Como vamos a trabajar esta le voy a, ir, le voy a dar clic a write appreviews.com slash affiliates clic y es esta fíjate lo que dice aquí opt-in para recibir un 10% de comisiones adicionales si yo me pongo aquí mi nombre y mi email automáticamente me pagan el 10% adicional de lo que me habían ofrecido aquí 23 más el 10% adicional bueno serían 2 dólares más es una marca nueva de get paid to test apps de, de recibe pagos por revisar aplicaciones y que la está, la está rompiendo ahora mismo, sobre todo en móviles y tráfico MMO, lo cual está muy bien. Luego, esta es la página de la así que vamos a ver un montón de cosas. Está el user flow, el hopping, el hopping generator, las landings, los emails. Esto es lo que quiero que veas. Esto es lo que nosotros necesitamos. Los email sweeps tienen varios emails, ves, tiene hasta 10 emails, está muy bien. Vamos a ver la, la landing page. Tienen distintas landings. Vamos a dar clic a las landings. Viene Full Join, que es esta. Eh, si tienes un smartphone o una tablet, probablemente usas un montón de aplicaciones. Esta es muy bonita. Es una combinación de nuestro únete y activa nuestra página. Bla, bla, bla. Hay otra, es otra Mindjob Landing Page, otro tipo de página. Time, que es esta, Hube Membership Discom for Customers for United States. Tienen varias, tienen varias que son muy, muy bonitas y muy interesantes. De ejemplo, voy a poner la principal, esta Full Join. Aunque okay, tú puedes hacer la que quieras. Vamos a dar clic Join. Aquí la tenemos, mira, dice Revisa aplicaciones. Si tienes un smartphone o una tablet, probablemente usas un montón de aplicaciones. Y empieza a correr este vídeo en automático. Está muy bien preparada. Necesitamos más testers desde España. ¿Por qué me pone España? Porque está geolocalizada, está leyendo de dónde es. Es a nivel mundial, no te preocupes. Si estás en cualquier país de Latinoamérica, te va a funcionar. Si estás en cualquier país de Europa, te va a funcionar. En cualquier país, te va a funcionar. Esta es la que vamos a promocionar. ¿Cómo la vamos a promocionar? Muy sencillo. Ya que tenemos esta primera parte, vamos a ir a una página que se llama List Jumper. List Jumper. Y no. No vamos a copiar los emails y se los vamos a enviar a ellos. No, porque en esta página no nos permiten hacer correos de venta, pero sí que nos permiten hacer otras cosas. Dice, apúntate ahora y activa el código New Yomper para ganar 300 bonus, que son 10 emails, ¿vale? Bueno, pues nos vamos a dar de alta aquí. Voy a rellenar estos datos, algunos los taparé. Promote your business now, business. ¿Ves? Promoc promociona tu negocio, no otra cosa. Le damos clic al botón. Y atento, porque te van a intentar vender todo el tiempo. Todo el tiempo te van a vender. Bienvenida, Betty, para maximizar las suscripciones y las ventas. Puedes unirte a nuestra lista de bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y me dicen que por 147 dólares ahora mismo, normalmente 185. No. Nosotros nos vamos a ir hasta abajo y dice, no, gracias. Déjame continuar. Le damos clic al no, gracias. Y nos mandan a otra oferta. ¿Ves? Esta oferta es de $6.97 por mes. Y 1.500 correos cada día. Pero aquí estamos por algo gratis. Porque no tenemos dinero para empezar. Así que le decimos no gracias. Y nuevamente me ponen que me van a dar estos créditos pagando tanto. Le voy a decir no gracias. Déjame continuar. Le doy clic. Y ya estoy en el Dashboard, ¿ves? Ya lo tenemos. Dice que mi cuenta no ha sido activada. Que verifique mi email para la confirmación. Hay que verificarlo. Yo lo voy a confirmar ahora mismo. Me ha llegado ahora mismo este. Darren no Lander. Let's get started with List Jumper. Clic. Bienvenido a List Jumper. Si no encuentras tu correo, búscalo en spam. En este caso me ha llegado el spam. ¿Ves? List Jumper. Activa tu cuenta. Le damos clic a activar tu cuenta. Eh, le voy a decir que no es spam. Y automáticamente me va a activar mi cuenta. Te ponen esta página nada más empezar. Que es con anuncios. Le puedes dar el skip. O verla y ganarte 71 créditos. Quiero que veas antes de que le den el skip. El tipo de páginas que están utilizando. Son muy sencillas. Muy muy sencillitas. Y fíjate que no están vendiendo nada. Utilizan un opt-in. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Utilizar un opt-in. Así que nos vamos a ir al Members Area. Ya estamos en el área de miembros y ese es el, el Members Home, mi profile y lo que vamos a hacer nosotros es Send Email Ad. Le damos clic a Send Email Ad y dice que no tengo créditos. Como no tenemos créditos, vamos a conseguirlo. ¿Cómo lo hacemos? Ya sea que te vayas a Members Home y vayas hasta abajo y encuentres tu enlace de referido, que es esta, y dice que promuevas para ganar Comisiones generosas. De momento lo voy a copiar, control C, ¿ves? Porque no tengo créditos. También puedes ir a las herramientas promocionales y aquí también tienes este enlace y tienes emails y tienes cosas. Bueno, ¿cómo vamos a generar nuestros primeros créditos? Muy sencillo. Como tienen un sistema de referidos, lo que vamos a hacer es ir y abrir una ventana nueva de incógnito, New Private Window. Clic. O bueno, si estás en Chrome, pues una, una ventana privada. Y ahí vamos a pegar nuestro enlace de referido. Y ya que pegamos el enlace de referido, por cierto, el mío lo voy a dejar abajo si lo necesitas. Y si no, puedes usar el tuyo, sin problemas. Y aquí lo que vamos a hacer, mira, dice referred by fulanito de tal. Lo que voy a hacer es una pequeña trampa. Me voy a buscar Temporary Email. Temp Email, por ejemplo. Clic a Temp Email y me voy a hacer un correo temporal. Tengo este correo, lo voy a copiar, copiar al portapapeles. Y aquí voy a hacerme una cuenta nueva. Um, first name, suite Ad, uh, no lo sé, vamos a poner aquí Billy, por ejemplo. Invéntate todo, Billy Roth. Le pongo el email temporal, le pongo el correo el mismo email temporal para no tener que pensar. Le doy a aceptar y le voy a dar a promote your business now. Acuérdate que van a saltar un montón de pop-ups de landings como esta un montón Entonces, da igual esto lo puedes rellenar o no lo puedes dejar lo voy a dejar sin terminar para que veas que funciona igual me voy a mi ventana principal esta le voy a ir a member's home nuevamente y voy a ir a donde dice créditos mira mi balance 71 y y mi balance para mailing 250, lo estás viendo en directo, tengo 250 créditos. Esto quiere decir que puedo enviar 250 correos. Muy sencillo, como ves... Esto lo puedes hacer con 20 correos temporales y vas a tener 250 por 20. 5000 correos sin, para enviar, 5000 créditos lo cual está súper genial. De momento se puede hacer sin ningún problema. Créate tantos correos temporales como quieras y tú vas ganando por referidos. Ahora sí ya puedo ir a Send Email Add y lo que vamos a hacer es crear una lista de suscriptores. ¿Cómo la vamos a crear? Pues muy sencillo. Me voy a ir en mi caso, a System.io. Recuerda que hay una cuenta gratuita. ¿Ves? Get Started for Free. Puedes empezar gratis, sin ningún problema. Yo voy a usar la cuenta demo, que es esta. Y le voy a dar a Signing. Es una cuenta demo, la tengo vacía. Esta no es la mía. ¿Ves? 00, bla, bla, bla. Me voy a Menú y voy a Funnels. Y en Funnels voy a crear un embudo nuevo. Tengo un límite de Funnels. Porque esta es gratuita. Así que voy a eliminar algunos. Confirmar y voy a crear uno nuevo, ok. Y le vamos a dar a crear uno nuevo. Y voy a hacer un funnel para una audiencia. Y aquí le voy a poner beta testers, por ejemplo. Y como es para una audiencia, si quiero le pongo en dólares y es dólar create. Y voy a hacer una paginita sin más, una página súper sencilla. Voy a elegir una de aquí. Esta, por ejemplo, vamos a dar al previo. Es de dos pasos. Ves, let's start now. Si yo le doy clic me va a aparecer esto, así que bueno, está bien, no me disgusta, la voy a usar, selecciono y aquí en el nombre le voy a poner, beta testers, sin más, le guardo el botón, porque si no, el nombre no me lo va a cambiar, le voy a dar a este botoncito de editar, y como es sistema yo es súper fácil, no voy a tocar nada más que esto, me voy a ir a la página de ventas del producto de Clickbank, que es esta, ¿ves?, Necesitamos más Paid up Tester From Y ahí ya nada, ¿no? simplemente voy a copiar esto Control C, me voy a ir a System Voy a pegar sin más, ¿eh? no, no voy a estar... Fíjate que es muy sencillo, le doy Control V Ahí está, Netmore, bla bla bla Y voy a irme nuevamente a la página Y voy a coger esta parte, este texto Control C, me voy nuevamente a System lo voy a poner aquí, en esta parte que está en negritas, y ve, se pone ya en negritas, no, esto lo elimino, fuera y aquí, en este trozo chiquitito, voy a irme nuevamente a la página, y voy a coger esta parte chiquitita, control C me voy nuevamente a system, control V ahí está aceptamos miembros de cualquier país en el mundo let's start now, sin más y cuando le den a let's start now se va a abrir el pop up este pop up que ves aquí, le doy clic a pop ups y le voy a ver al ojito porque ya está hecho y ya está, aquí no voy a poner nada, lo voy a dejar todo tal como está y aquí voy a poner nuevamente la página de ventas Está. control c voy nuevamente a system esto lo voy a poner así, control-v. Uh, get paid to test apps with errors as simple as Windows 3. Y vamos a poner abajo, fill your info below to receive uh, email. Mail below to receive the requirement info. Sin más, no vamos a poner nada, vamos a poner esto en otra. Access to offer, así. Eh, fill your email below to de access to our offer. Listo, el email, El sí por favor. Y este botón de sí por favor, ves, Clic. Dice send form, no di no direction, pero aquí donde dice no direction, vamos a enviarlos a una URL personalizada. ¿Qué URL? Pues la de nuestra oferta. Me voy aquí y lo vamos a enviar a esta oferta, de modo que en clickbank ¿Ves? Aquí yo simplemente voy a coger mi enlace. Si te fijas aquí, dice hoplink Generator. Le doy aquí. La página va a ser, va a ser la de No optim porque yo ya los tengo. La de, no va a haber variaciones. Mi Affiliate ID es esta, Bet99. Tracking, si yo lo quiero, si no, no. Pero en este caso sí le voy a poner la lista de donde lo estoy sacando y es Jumper. Y genero mi hoplink Es este. Es lo copio. Copio la dirección de enlace. Me voy a mi landing espero que no se te haga muy lioso Me voy a la landing aquí pongo la redirección y ya está quieres habilitar el doble opt-in no si le doy clic dirá que sí pero si no le doy no y ya está eso es todo si quiero puedo, puedo poner un relleno en, en el pop-up para que se vea más bonito así que le doy clic aquí eso ya es cuestión de, de embellecer edit pop-up settings y dice Show Close Button, sí, ahí lo quiero. Eh, para los móviles le voy a poner un delay de 5 segundos. ¿Se abre automáticamente? No. ¿Se abre en Oxtend Indent? Sí. Dice que no pueden detectar el Instant en el mobile, así que usando un timer, sí. 5 segundos. Ya lo tengo. Y puedo poner un border, ¿ves? Solid, border. Solid o dotted. Pero vamos a poner solid en este caso que no tenga líneas. El color, vamos a poner un color naranja o azul, un azul que sea bonito. Así, ¿lo ves? Mira qué bonito se ve en azul. Y así nos rompemos la estructura de esto y no perdemos tiempo. Y ya está. Si yo quiero ponerle un título a mi landing, que quiero, para cerrar el pop-up tengo que dar clic fuera. Y eso es todo, no pasa nada. Me voy a Settings y en Settings me voy hasta abajo. Y fíjate que dice Ser Engine Optimization. Ser engine optimization. Y aquí dice squeezepage, pero voy a quitarla y le voy a poner beta testers, tester's needed. Y lo vuelvo a copiar y aquí le voy a poner beta tester's needed. Get job today. Ya está. Y no voy a poner nada más. Puedo ponerle una imagen social, pero bueno, la chica está bien, así que lo voy a dejar. Le voy a guardar los cambios, Save Change. Le voy a salir. Voy a copiar este enlace. Clic, ves, copiado. Voy a abrirlo en una página nueva. Lo pego, me voy. Ah, mira qué bonito. Cuando le den aquí, Let's Get Start Now, me, voy a, me van a pedir el email. Si yo le doy a Jace, yes, please, eh, me pide el email, genial. Vamos a poner un email y le doy... Yes, please. Y cuando le daba Yes, please, Tachan me envía a la página de Necesitamos más beta-testers. Cancelamos. Ya lo tengo, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, yo me voy a mis contactos, donde dice menú, eh, contactos, contactos, y ya tengo este correo nuevo, ¿ves? 26 del 2, que es el día que estoy grabando, tengo este contacto. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a etiquetar, entonces me voy a ir, porque esto me deja hacer sistema yo, al menú. Me voy a ir a las automatizaciones, me voy a ir al Workflow. Y en el Workflow ya tengo una, no puedo hacer más de una en la versión gratuita, así que esta la voy a eliminar. Remove, confirm. No tengo nada y le voy a dar a crear. Y dice crear un nuevo Workflow. Le voy a poner aquí, Beta Testers, Create. Ya tengo los Beta Testers y vamos a darle a editar y cuando se edite dice crea tu primer taller. Entonces vamos a dar esto. ¿Qué queremos hacer? Performar una acción, decisión, delay, ¿qué queremos hacer? Suscribirlo a una campaña o enviar un email. Acción. Primero le vamos a aplicar una, una etiqueta. Para no crear etiquetas nuevas voy a usar esta que ya tengo, pero tú aquí tienes que poner otra etiqueta. Por ejemplo, beta testers. Y la creo. Ya le he creado la etiqueta. ¿Qué más hago? No, le voy a enviar un email send email, emails no tengo, como no tengo emails voy a crear uno nuevo crear uno nuevo okay. subject, ¿qué emails, pues ya los tengo hechos, en la página del afiliado que es esta, ves, me pone los emails, email swipes me voy a los email swipes aquí están los emails vienen el email 1, 2, 3, 4 y yo los voy a subir todos, email 1 subject line, 30 por cada foto que cojas control C, me voy a Sistema le pongo el Subject, salvo y edito, me abre esta ventanita, vuelvo a Clickbank, copio todo y me pone qué landing page debo de utilizar y cuál es mi enlace de afiliado. Lo voy a copiar todo y ahora te digo cómo lo puedes poner, cómo lo debes de poner obligatoriamente. Control C, me voy nuevamente a System, lo pego y lo arreglo. ¿Qué tengo que quitar? Nail, porque no les he pedido el nombre, solo les he pedido el email. Simplemente, hey. Si tú, bla, bla, bla, título. Esto ni siquiera lo voy a leer. ¿Ves? Pago. clic the link below to apply now. Y el link es este que tienen aquí. Click here to apply. Esto lo selecciono. Me voy a, a mi enlace, este enlace. Y donde dice, your clickback ID, yo le voy a poner, bet99. Que ese es mi, mi enlace, este le voy a copiar. Copy, y aquí es donde lo voy a pegar. A me voy un poquito arriba para ver los enlaces. ves, aquí el enlace. Le doy clic. Ves, está que hicieron a Ok, y donde más lo puedo poner, esto lo quito porque ya no tiene sentido que esté. Ves, fuera. Y viene la asignatura, best wishes, let him. con mayúscula, así, sin más. Y aquí donde dice, todo esto todo lo que tenga corchetes lo tienes que quitar y poner otra cosa. En este caso dice, this is a remote job so people from, from every place can apply. De cualquier lugar pueden aplicar. 30 por hora, puede ser bla bla bla, click the link below, to apply, y aquí está el link below donde tienen que aplicar. No te preocupes si solo hay un enlace, da igual, solo asegúrate que no tenga cosas que no debe de tener, es decir, todos los corchetes. Y que has sustituido tu enlace de afiliado. Ya está, y lo guardo, save. Ya lo tengo. ¿Qué va a pasar después? Le voy a dar aquí otro, y le voy a decir un delay, que me espere 24 horas. Y después de que pasen 24 horas de que este email haya sido enviado, le voy a enviar otro. Action. ¿Qué le voy a decir? Enviar otro correo. ¿No tengo correo? Pues lo creo. El Subject, me voy nuevamente a Clickbank y me voy por el correo número 2. Y aquí es Your Initial Job Payment. Control-C, me voy nuevamente a System, lo pego me vuelve a poner esto vuelvo a clic, vuelvo a copiarlo todo, otra vez, todo, todo todo. vuelvo a copiar esta parte porque me va a hacer falta, luego la quito lo pego nuevamente quito la personalización porque no les he pedido nombre y voy nuevamente a donde haya corchetes signature esta es la lámina a la que van a, a llegar, aquí voy a poner mi enlace de afiliado voy a copiar el enlace. Control C. Quito todo esto. Pongo mi firma. Con Myos, Vamos a buscar el enlace. Voy a training. Clic here to confirm your new online job position. Now. Todo esto lo voy a poner en negritas. Completo. Y voy a poner el enlace que ya he copiado. Este. Ok. Y lo guardo. save, ¿Qué más voy a hacer? Otro delay. Otro delay de 24 horas. 24 horas. Okay. Y voy a subir el siguiente correo. Y así lo vas a hacer con todos los 10. Los 10 correos. No seas perezoso. Sube los 10. Cuando ya tengas esto. Entonces me voy nuevamente a System. Esto le doy a Exit. ¿Ves que aquí dice Pause? ¿Ves? Activo, inactivo. Y aquí le voy a dar para activar. Clic. ¿Confirmas que quieres activarlo? Sí, lo confirmo. Ya está, activado. Me voy a ir nuevamente a mi embudo, a mi funnel. Voy a copiar el enlace de los beta testers. Le doy beta tester. Copio. Y esto es lo que voy a poner en List Jumper. El subject va a ser cualquiera de las llamadas a la acción que tengo en mi página de ventas. Esta, por ejemplo, We need more PyApp app testers. Control C. Me voy a List Jumper, le doy el subject y el contenido del email. Y el contenido va a ser también de la página de ventas. No tengo que pensar en exceso. Esta. ¿Ves? Control C, me voy a List Jumper, lo pego, bla, bla, bla. Le pongo los pasos. Control C, me voy nuevamente a List Jumper, lo pego, otra vez a la página de ventas. Y así tú vas cogiendo algunos textos, no todos que no sea muy largo y vamos a ponerle el último texto este es el último texto Get control c me voy a jumper lo pego y me va a decir website url y la url que voy a usar es la de system, copio la url de system me voy a jumper y la pego ya está, tengo 250 créditos puedo usar 250 créditos Save to Resend, no, porque no quiero reenviar este correo otra vez. Entonces ya está, lo tengo, todo perfecto, lo veo genial y le voy a decir send email. Clic a send email, procesando y ya está. Mira, ahí está, Liz Jumper, lo tenemos ahí, súper bonito. La gente va a ver esto y si le interesa que le paguen por ser un beta tester. Nos va a enviar su correo y cuando lo envíen nosotros en automático les vamos a enviar este flujo de trabajo con los 10 correos ya subidos y vamos a ganar nuestro dinerito. No hemos gastado ni un centavo y podemos ganar 23 dólares y además un reveal recurrente de 31 dólares. Genial, puedes hacerlo con este o con este otro, con este otro o con los tres no pasa nada, tú puedes hacer con los tres y ya te di el pequeño truco un poco blanjaterillo con el cual tú puedes mira, ya está, tu email, tu email ha sido enviado a la cola y se le ha enviado rápidamente y puedo enviar nuevamente email después de cero días es decir, en 24 horas, al día siguiente pero aquí yo ya no tengo otra vez, no tengo créditos si lo doy a hacer, no tengo créditos por lo tanto necesito más créditos y cómo los puedo conseguir con mi enlace de afiliado puedo crearme más cuentas fantasma y seguir consiguiendo puntos para enviar este tipo de correos. Además puedes hacer más cosas, ¿eh? no es solamente esto que tenemos aquí. Hay premium ads, login, bueno, pero eso es otra cosa. Aquí se trata de ganar sin pagar y ya te lo he dicho paso a paso. Espero que te haya gustado este método de cómo puedes ganar un extra de 100 dólares semanales o más según la oferta que, te, que tú elijas con este método de anuncios gratuitos. Ellos envían el email con un anuncio porque tiene una página de anuncio y tú recibes correos para rematar con email marketing. No se trata de vender a la primera Sí que enviamos nosotros la carta de ventas cuando se han suscrito, pero luego vamos a enviarles una serie de 10 correos para que la gente al final compre nuestra oferta y nosotros ganemos nuestro dinerito. Bueno, Marketer, lo dejamos hasta aquí. Espero que te haya gustado, espero que lo puedas poner en práctica y que empieces a generar tus dineritos con esta estrategia de ciencias banales con método de anuncios gratuitos. Un abrazo, Marketer. Te deseo muy, muy buen día. Te agradezco el tiempo que has tomado para ver este vídeo. Y recuerda nuestro lema. Este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. ¡Vamos!